Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we are talking in Spanish. It's an advanced uh, ah, podcast, videocast, cast, and we are talking about our experience in Inglaterra. <laughs> muy bien. Vale. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Bueno, Cintia, eh, acabamos de volver a casa, ¿verdad? Acabamos de volver, sí, hace muy A poco. esta casa bastante fría La casa ¿no? estaba helada cuando hemos llegado Porque no, no pusimos la calefacción y, claro Podríamos haber dejado el temporizador, no el temporizador, el, el eh, regulador tiempo. de temperatura Pero dijimos, nada, luego ponemos el, sí. el fuego y ya Entonces está. tenemos el fuego de Pellets al tope al tope, ¿no? Funcionando sin parar y... Sí, sí, para calentarnos un poco. Aquí arriba hace mucho frío. Bueno, Cintia, ¿qué tal la estancia en Inglaterra? Muy bien, la estancia muy buena en Inglaterra. Eh, la verdad es que me lo pasé bien. Y más que nada, lo más importante, que estuvimos con tu familia y... Y eso, que estuvimos con tu familia, que fue lo... Sí. Eh, realmente la, la motivación, ¿no? Para ir a, a Inglaterra. Sí. Pero bien también porque me gusta... Me gusta ir a South Shields, que me, me encanta ese sitio, y pasar por Eyclef y por Bishop Auckland. Y has gusta... podido comer oh, un curry, por ¿verdad? Por fin, después de años de, de no probar el curry de, de este restaurante que me gusta mucho, en Eyclef, en por fin pude volver y pedir un curry. Sí. sí bueno, sí. un curry. Nos gastamos 60 libras. En curry. Bueno, para pues nosotros. Tres días, ¿no? Y para tu madre. Y para mi hija también. <risa> tu hija. Todo el mundo ha comido ese curry. Sí. Y todavía quedan popadoms, ¿eh? Y todavía había popadoms. Encima, pop encima uh -huh. del microondas todavía están. Sí, no, no me gustan sí. los popadoms tanto. No. Pero sí, muy bien. Muy bien. Cintia, eh, hemos tenido una conversación sobre los grifos ingleses. <risa> ¿Qué pasa con los grifos ingleses? De verdad, recuerdo hace, hace unos años que yo hablaba de los grifos en Inglaterra. ¿Por qué hay un grifo independiente para agua caliente y otro para agua fría? No tiene sentido. O sea, ¿Qué ¿por qué no hay, que conste que aquí en España... Siempre hay un, un, un grifo de mezcla, que de, mezcla caliente y, y, y, y frío. ¿no? Claro, que yo pensaba que era lo normal, hasta que fui a Inglaterra y vi un grifo caliente, un grifo para agua fría. Mm. No, no puedes tener agua templada, no. No, no. O te quemas... O, o ardiendo o fría. O te quemas <risa> o te dejas como... Y es un poco complicado a veces. Gracias a Dios, el agua no salía súper caliente de la casa de tu madre. Depende del momento, depende del día. Podía, sí. podía fregar casi sin usar agua sí. fría. Entonces, es un, una cosa tiene que ver con la cultura. Cuando yo era niño, cuando estábamos fregando los platos, teníamos un bol. Siempre un bol, llenábamos el bol con las dos aguas. Y luego con un poco de fire y luego íbamos fregando los platos en el bol. Mal sistema. Pero, te digo una cosa, ¿eh? No, no sé si te, te lo he contado antes. Cuando llegó Cintia a mi casa, todavía yo era de dos aguas y un bol y fire. Y Cintia empezó a fregar los platos con el agua, agua puesta. ¿vale? Y, y simplemente sin bol. Y con Fire y yo... ¿Está malgastando el, el, el agua? El, ¡Eh, malgastando el agua! Pero luego, es lo, que hago, es lo que hace todo el mundo aquí en España. Sí. Nunca en un bol, ¿no? Con, he, he, con... he hecho eso antes en Inglaterra, y hay gente que lo hace aquí, no mucha, pero tener un, un bol de plástico, ¿no? Y mm -hmm. lo llenas, y lavas todo desde, desde ahí. Pero no me gusta porque... Los platos no están no limpios, aclarar. hay cosas, sí. el agua se queda manchada de, uh -huh. no sé, y no me parece súper limpio, pero, oye, cada uno, ¿Es cada eso? uno como aprende y como se sí. apaña, yo no me apaño sí. bien, pero hay uh -huh. gente que se apaña muy bien. Claro, entonces es así en Inglaterra, por eso tenemos claro, cada dos, uno. dos, pero... Y los bidets, y, y los como te la... <risa> si tienes un video no, no, no va, va a tener que tener un, una, es que no tenemos en Inglaterra usamos papel nada más eh, arriba elige, elige. Hasta, uh, uh, uh, uh, sería ese, ¿no? ¿me quemo o me me, me enfría? Eh, <risa> Arriba, en nuestra habitación, teníamos la, la habitación para los eh, invitados. invitados, ¿no? Eh, sí. Había un, un lavabo con dos grifos. Sí. Pero, vale, el lavabo empezaba aquí y el grifo sobresalía un centímetro o algo así, un, o dos como mucho. Entonces, para, para, era imposible meter la mano debajo... De, para, para quitar la, la, el jabón de la, la mano rarísimo un diseño quería hablar con el hombre que había hecho ese ese no es, es el diseño es que el grifo era muy corto sí lo sé era un grifo así Ay, qué pero qué raro, qué raro. bueno Ay, Dios bueno Dios. aparte de los grifos es que los grifos me... pero luego sabes qué hace años cuando hablaba de los grifos alguien no recuerdo quién fue me dijo no esos son los grifos antiguos en las casas antiguas en las casas nuevas ya no se hace eso. Y no es verdad, he visto casas... Bueno, antigua. ¿Qué, qué es antigua y qué es nueva? Bueno, ¿Cuántos de, años? De... Casa nueva... Pero 10 de... años todavía sí. tienen depende, dos grifos, ¿eh? Depende de, de la... Sí, que de me la... hace mucha gracia, me gusta. Y, pero por lo demás, todo lo demás, yo creo que bien, ¿no, Gordon? Todo bien. Eh, fuimos al, eh, al, a un pub que se llama Gretna Gre Green... Ah, donde sí. siempre eh, comíamos. Sí. Porque tenían. Siempre tenían una oferta de dos por uno, ¿no? Sí, como la, la comida típica de, de un pub, sí. ah, de, un pub de, de Inglaterra, que me gusta. Sí. Se come sí. bien, bueno, como cuando uno no y... tiene mucho que gastar, ¿sabes? Sí, pero como ah, ¿no? para salir en familia con los niños y no gastarte mucho dinero, pero comer relativamente bien, porque tampoco es que sea mala mejor que McDonald's. Claro, o que el bien, claro sí eh, Pues está bien, no sé uh -huh, uh -huh. Está bien Sí, y también fuimos a A, a la playa Fuimos ¿Vale? a la playa Un frío <risa> <risa> Y mi hermana No es, no es el, el, el, la temperatura típica Que, que espera cu uno cuando va a la playa <risa> De, He ido a la playa <risa> no. no, No te imaginas ese frío Bien abrigado <risa> a la playa pero mi, mi hermana quería coger unas cosas, unas plantas que crecían. Sí, ahí, como ¿no? juncos, ¿no? De... Juncos que tenían una, una parte de arriba, muy, muy bonitas. Pero yo fui y estaba arrancando con ella, arrancando de, de la. Bueno, era hierba, oh. ¿no? Esa. Hay un, una, una hierba especial que crece en, en, la, en la arena, que es. Dura, dura, dura. Y la, te... que hace... la que, silba, ¿no? que hace Silva ¿no? No, no, y Silva te, ah, no. te cortas, te cortas, ah. pero es como un cuchillo, y me, me, cor... me corté aquí, oh. pero es, ¿sabes? Dicen que el, el, el dolor más doloroso es un, un corte de un paper cut, ¿no? De, sí. De... Como, pues, de, de la, de la sí. hierba es un paper cut, pero a lo grande, ¿no? Como, oh. ¿Cómo me The worst leo? pain known to man ¿no? <risa> <risa> recuerdo ese, ese cómico que decía cómo, cómo lo miden De, no, no, esto duele más, no esto duele más. Entonces, muy bonito y el viaje bien. No, el viaje bien no. El viaje bien no. A ver. El viaje mal. Va, vamos viaje, a decir No, el viaje bien ¿No? No ¿Por qué? No. ¿Qué, pa ¿Qué pasó con el viaje? Largo, ¿no? Eh, a la vuelta, larguísimo uh -huh. El viaje, larguísimo Yo recuerdo que cuando yo viajaba a Inglaterra sola Yo tardaba seis horas Desde que salía de mi casa hasta que llegaba a tu casa ¿Cuándo era tu casa? A Newcastle, sí Se Bueno, sí, a Newcastle uh -huh. Seis horas uh -huh. En total Sí Fueron más de diez horas Sí, en es que es esta es, vez. Es el tenemos que ir a Manchester. Tenemos que. Pero con niños, 10 horas de, de viaje. Pff, sí. Bueno, los niños se bueno, portaron se, muy se bien. Se portaron muy bien. Pero a la ida fue peor. Porque ahora, gracias a Brexit, supongo, eh, ahora hay una división de European, non-European. Y hay unas colas tremendas. Fuimos, lo que pasa es que fuimos a T4, que es el aeropuerto más grande. Es enorme. Es enorme, enorme T4. Enorme, enorme. Y eh, cogimos un tren para, que nos llevaba al... al a, a, a, a T4. T4. A la T4, otra parte de T4, pero T4. M. El, el, el, sí. eh, y llegamos allí. Había tres, dos escaleras automáticas esas, ¿vale? Y, y un... Unas escaleras normales, ¿vale? Y mucha gente, toda la gente esperando. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las escaleras automáticas paradas, ¿no? Sí. Y un hombre abajo. Los de la Unión Europea. No, no, no. No, dijo. Los de, de Europa. Europa. Fuera de Europa. Y dije, entonces nosotros en Europa. Mi marido es inglés, pero de Europa. no. Europa fuera de Europa, digo, Europa o Unión Europea, porque son dos no, no Europa, y digo, buah, Unión Europea, Gordon. Vete por allí y yo voy por bueno, aquí. Pero habían, ah. habían, había tanta gente que habían parado las escaleras automáticas, ¿vale? Y la gente tenía que subir con sus maletas, sí. subir las escaleras, y, y luego nosotros, los, los de los de fuera, ¿no? Los castigados. ¿no? Sí, bueno, estábamos castigados todos, bueno, la verdad. Tuvimos que subir las escaleras normales con todas las maletas y eso. Pero era, era un caos total, caos total. Y, y toda la gente ahí, yo nunca he visto un sistema tan, tan caótica, ca, caótico. ¿Sí? La gente llegaba tarde a los vuelos por, por los controles. La división, había, claro, había grupos mixtos de Unión Europea, no Unión Como Europea. nosotros. Y normalmente dicen, bueno, pues pasad por aquí, por, a veces por Unión Europea, a veces por fuera de Unión Europea. Pero no, el hombre, no, no, entonces tú, no, tú y tu hijo por aquí, y tu marido y tu otro hijo por aquí. En vez sí. de, normalmente te, te dejan. Sí. entonces Cintia no. había llegado al... al... Sí. Al terminal, ¿no? A la termi yo llegué a la, a, la, a la puerta de embarque y tuve que esperar a Gordon en sí, la puerta eso. de embarque, que llegó 20 minutos después. Pero había gente que, que llegaba ya, Llegaba tarde ya sí. al, al vuelo. Sí, sí, sí. Y todavía tenía que pasar control y había gente ya colándose, peleas. Sí. Digo, madre mía. Sí. Entonces madre yo mía, iba con mi hijo y yo haciendo el. ¡Meh, meh! Éramos como ovejas. Ovejas en, en filas. ¡Oh, Dios! Dios pero, pero bueno, bueno llegamos y volvimos sin bueno estamos sí. oye pero por lo menos tienes un pasaporte negro yo no ah tú no por qué porque este era de antes ah pues pues no, mi hijo sí un pasaporte negro ¿Eh? ver, Así merece, no. merece la pena Así, <risa> ha sido la única cosa positiva que ha salido del Brexit el pasaporte negro sí no se mancha tanto la, como las demás mío. cosas es fatal ¿no? nos han castigado pero bien bien anti mancha, anti -huellas. <risa> merece la va pena con, va con tus zapatos claro. <risa> más combinable que el sí, color sí. ese es marrón eh, como marrón berenjena raro ¿no? claro, que va sí. mal con mi bolso la verdad yo sí pudiera también tendría el, el pasaporte negro, pero sí. no nos han dado la, la ocasión sí. bueno, entonces ha sido nuestra experiencia en Inglaterra muy bien, y para terminar en eh, en Manchester estamos esperando y llegaron eh, dos personas ah, ¿no? sí, llegaron dos personas que, que nos reconocieron y nos saludaron en Manchester sí. me el me hombre interesa. se llama Mark, pero su mujer no Ay, no, no, no, no, no me, me lo su, dijo pero no recuerdo el nombre, su nombre pero hola, Mark. Hola, Mark. Y, y espero que eh, hayáis llegado bien a, al sur de España, sí, ¿no? Eso que es. tiene una casa allí. Sigue sí, cerca ¿sí? de Fuengirola. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es todo, Cintia. Eso es todo, Gordon. Ahora estamos de vuelta y entonces nos vemos la semana que viene. Ahora nos vamos. Eso, que. Has... Lo siento, lo siento. Venga. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Tarde, adiós.